En la actualidad, el consumo de materiales de los recursos naturales está aumentando, particularmente en Asia Oriental. Asimismo, los países continúan abordando los desafíos relacionados con la contaminación del aire, el agua y el suelo. El objetivo del consumo y la producción sostenibles es hacer más y mejores cosas con menos recursos. Se calcula que de promedio en España se consumen más de 30 kilos de plástico por persona. En nuestro país la huella de carbono media es de 7,6 toneladas de CO2 anuales por persona. El transporte supone el 40% del consumo total de energía requerido en la producción de alimentos. El español tira a la basura 250 euros de comida al año, y cada año se desperdician 1.300 millones de toneladas de alimentos mientras que casi 2 millones de personas padecen de hambre o desnutrición. Para evitar llegar al punto de no retorno de la tierra, donde la situación sea irreversible, la ONU ha establecido unos objetivos a medio y largo plazo, de entre los cuales destacan reducir el mal gasto de comida para 2030, una gestión ecológica de productos químicos y concienciar a las personas sobre el desarrollo sostenible. No obstante, la situación no va a mejorar por sí sola, tenemos en nuestras manos una serie de iniciativas para aportar nuestro grano de arena.